Gracias por la sintonía, amigos televidentes. Muchísimas gracias. Riquelme. Buenas tardes, me te saludarte temprano, activos de manera correcta en como Fiebre debe de Deportiva. Ser. Feliz y contento de nueva vez compartir aquí en mi casa Fiebre Deportiva con usted, después de un movimiento huelgario en el día de ayer. Y nada, feliz y contento de que nuestros amigos televidentes estén con nosotros hoy. ¿Qué usted hizo ayer? ¿Qué, qué, qué fue en los 24 horas para usted en ese tiempo de la huelga? ¿Qué usted hizo? Quedarme tranquilo en la casa, como debe ser. ¿Pasaron algunos inconvenientes por su sector? Siempre pasan, pero siempre en minoría. No hubo disparos, no hubo heridos. Gracias a Dios. No. ¿Verdad? Eso es lo más importante. Y debo felicitar al ciudadano, en sentido general, porque ayer no nos han reportado muertes desde la huelga. Muy importante. No nos han reportado heridos de gravedad. Y con raras excepciones, eh, de algunos sectores, la, la basura... Eh, las gomas no se quemaron en diferentes, como siempre, que en todos los lados. Ayer fue muy poco. Pero eso es lo único que queda. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo a realizar movimientos como este. Felicidades a cada uno. Un día perdido, vamos a ver si se resuelven los casos que estamos pidiendo, que es lo que yo entiendo. Si logramos conseguir eso, pues no es perdido. De lo contrario, eh, 24 horas de no trabajo. Algunas personas no tenemos la facilidad de quedarnos en la casa y que el dinero que tenemos en el banco nos genere intereses. Yo no tengo ni un chele. Entonces, no podemos estar en la casa muchos días porque me cuentan que hay otro movimiento huelgario muy pronto. Así es, tan pronto como el lunes. Tan pronto como el lunes. Y ese movimiento huelgario no le permitirá a personas, como el caso de nuestro amigo y hermano Ariel King, que apoyaba la huelga pero se fue a Santiago a comer a un restaurante que lo que está apoyando huelga no podrá irse este lunes porque en santiago me parece que también sí, estará eh, el movimiento eh, los aguayos el eh, ranchito va a haber problemas para salir entonces va a tener que quedarse tranquilo en su casa llamar a master pollo Prepárame un pollo hay una picadera un asunto yo lo voy a buscar me lo como en mi casa no a poder salir Señores, tenemos que no pasa como a Tony, que cuando se iba. Eso, esos son casos. Esos son casos grandes. Señores, la Selección Nacional de Voleibol, hablamos de los Juegos Panamericanos de Lima, Perú 2019. Ayer ganó 3-1, pero cogió lucha con la Selección de Colombia. Fueron muy cerrados, Junior. Cogimos no sé. lucha, Riquelme, dígalo claro. Eso es correcto. el Primer set. Pasó 24-26, mm. el segundo 27-25. Otra el tercero, vez, en tie break. El tercero lo perdimos 22-25, y el último, pues 27-25. Tiene de bueno que ganamos en tie break. Eso significa, mira, la Brenda Castillo que está de regreso otra vez. Ah, no sé se parece a Brenda, pues es colombiana. Sí. ¿Cómo va Brenda con los enfermos de Colombia, o ¿Oh, sí? <risa> ah, que ya la tiene, de, sí, sí, verdad. Eh, no, porque cogió un color que se nos confunde pero es el enfermo de Colombia. Digo. Ganar en tie break, eso significa que fue muy cerrado y sacamos donde no había. Ganar juegos cerrados, pero por Dios, son las reinas del Caribe con algunas faltas nada más, contra Colombia. Debimos haber ganado más cómodo. Jugamos hoy de nuevo. Me parece que es Canadá es la víctima y esperamos tener un mejor resultado, Que Canadá es un buen equipo. Eso es así. Lo importante, Junior, fue como usted menciona, fue que se pudo conseguir la victoria. Es lo más importante al final del camino. Hay que sentarse a resolver algunas cosas, pero ahí está. ¿Qué te Eso parece, Riquelmi, si hablamos un poco de Grandes Ligas a nombre del Yoma Supercentro, que es generación tras generación, tu mejor decisión? Estamos en Cotuí y también estamos en San Francisco de Macorís. En Avenida Libertad, ahí estamos casi esquina Castillo, el Banco Comercial, la tienda por departamento, el supermercado. Por ejemplo, frutas y vegetales, como a mí me gusta, otro día es carnes Otro día es marisco ¿entiende? Hay gente que le gusta mucho el marisco ¿eh? Hay otros que no pero, pero estamos ahí a la orden En el Yoma Que es generación tras generación tu mejor decisión También a nombre de Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos La casa, el solar La tarjeta de crédito Los viajes, el apartamento El carro, las vacaciones Señores, todo eso tiene muchísimos años Que uno tiene la opción Número uno de ir a buscarlo el dinero, el billete, los cuartos, Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, adaptados a tus necesidades. Por mucho, en San Francisco de Macorís, dealer mejor, los que encabezan, y en todo el país tenemos al menos una sucursal. Y bueno, pues tienda La Suerte, la más completa. Déjeme decirle que la suerte está en la San Francisco, esquina Papi Olivier. Usted conoce que cada departamento de La Suerte tiene lo que usted quiera, lo que usted necesite. Son cuatro niveles, dos de tienda, dos de almacén de apartamentos ahí para que usted tenga todo guardadito y justamente al frente la suerte bebé para cuando el señor todopoderoso a usted y a mí nos regale nuevamente porque ya tengo un hombre de 15 casi aunque todavía Debe puedo venir comprar otro ahí, por ahí. O, ojalá yo pero cuando llegue entonces la suerte bebé tiene todo lo que uno necesita por ejemplo Ariel consigue ropa para, para, para él en esa tienda porque Ariel es pequeño no, pero no tanto así. Claro. Es pequeño. Entonces, como es 16, small, un XL de un niño le sirve. No, no, yo no puedo, y sale más barato. Yo no puedo creer O eso. tú no crees que él se mete en Estados Unidos no. al departamento de niños, ¿eh? y sale más barato. Yo lo conozco. <risa> Señores, los Doyers realizaron un homenaje a Manny Mota, un hombre con una trayectoria impecable en esta organización. Manny Mota, un dominicano que se ha destacado. Se destacó como jugador, uno de los mejores de su época. Y entonces... Se ha quedado en la organización directamente. 50 ahí, años, Junior. Ahí está toda su familia así, desde que fue Dodgers. jugador de las menores, desde que subió a grandes ligas. Fue Liga, técnico también. Desde que fue ha sido coach, está en oficina, ha hecho de todo. Man, ahora, está en, ahora está en el, la cadena de transmisión de los Doyos. Mire, cuando esté bueno, la trayectoria suya hay que cuidarla. Y él es asistente especial del gerente también. Así es, eso es correcto. Tú sabes que yo admiro mucho eso de los Estados Unidos. Ustedes sabía? Porque normalmente en la República Dominicana, cuando un empleado tiene muchos años, por la razón que sea, llega un nuevo dueño o llega un queje yo y hay un problema, lo votan. Y la trayectoria de una persona pasa como sin pena ni gloria, al contrario, se maltrata. En la mayoría de los casos. No se le da, no se alberga. No se pone un ejemplo. Mira que con la trayectoria, la fidelidad, el trabajo, lo que viene para ti es como lo que vino para este. Ya está en las oficinas, ya está allí. Porque en Estados Unidos los chimes son pocos. Es muy difícil que vaya una persona y que llame de que a un dueño de un equipo de para, para contarle un chimecito de, de, de que pasó una cosa en el play. Eso no se ve allá. No hay tiempo para eso. eso o sea, aquí eso, qué sí. ve. eso es correcto. Señores, Boston y los Reales... 4 a 4 en 10 episodios, pospuesto por lluvia, en ese partido, Rafael Devers de 4 a 0 con Solamente una así nota. no, no perdía a Boston. Qué mal, qué mal se ha visto el equipo. Tú sabes lo que dijo el dirigente de Cora: Dijo, muchos equipos no nos quieren en playoff Siento que él está poniéndose la ropa de pleito. ¿Qué le importa? Es lo que <ríe> tiene que comenzar a ganar juego. ¿Qué usted opina que es fanático de esa organización? Claro, es correcto. No, y ahora más que el equipo está en un momento pésimo porque se encuentran a cinco y medio de lo que es el segundo white card de la Liga Americana y prácticamente a esa misma cantidad de juego también del equipo de Tampa, que ocupa la segunda posición en el este de la Liga Americana y ni hablar de los Yankees de Nueva York. No, están lejos los Yankees. Por cierto, dijo Gary Sánchez que ellos no necesitan a más nadie. Una pregunta que le realizaba mi amigo Daniel Ekemaí Torrey decía... ¿Qué ustedes necesitan para nada. Eso no, y no, y no es para menos también Junior, porque tomando en cuenta todas las situaciones que los Yankees han pasado esta temporada y se han mantenido de manera consistente en la primera, en el, en la primera posición, no es para menos que digan que necesitan más nada. Yo pienso que la llegada pronto de Luis Severino es lo que provocó, como decíamos ayer, que el Brian Cashman, el gerente general por más de 19 años, no contratara, no hiciera un cambio que involucrara a una de las grandes piezas ofensivas que él tiene. No tiene a Giancarlo Stanton, saludable, ahora pierde a Edwin Encarnación, más o menos hacen lo mismo, pero tiene un grupo que ofensivamente puede responder. Eso es correcto. ¿Qué más tenemos? Mira, Ketel Marte se fue de 3-2 en el día de ayer en la victoria de los Diamondbacks de Arizona, 6-1 sobre los Phillies de Filadelfia. En ese partido también el dominicano Jens Segura se fue de 3-1. Y por los Diamondbacks, Ketel Marte, como mencionábamos, de 3-2, con una carrera anotada y una remolcada. Usted sabe que Michael Franco está en AAA. Fue enviado a AAA hace tres días. Eso el es equipo de los Phillies, más que querer buscarse un problema, lo que busca es que el muchacho, que tiene un contrato de 5 millones en este primer año de arbitraje, el, mucha segundo año, el muchacho tenga tranquilidad, que pueda ir a batear sin preocupación, que pueda hacer los ajustes que necesita para regresar lo más pronto posible. Él no jugó anoche, eh, lo sabemos porque Jeffrey Castillo que anda figureando por ahí por Pensilvania, donde está ubicada la AAA de los Phillies. Él anda por ahí, parece que tiene alguna finquita por ahí. Se encontró con José Siri por ahí también. Se encontró con José Siri que estaba jugando, ya está en triple fue su quinto juego de triple eh, Pero no estaba Franco en la alineación, pero sí estaba en el dugout, él estaba ahí. Hay veces que los jugadores que ya están en grandes ligas no quieren ir a las menores. Hemos visto casos. Eso en, este, en esta oportunidad claro que lo de Franco es un asunto de hacer algunos ajustes y de regresar rápido a las mayores. ¿Usted cree que lo podamos ver esta temporada? Claro, aquí, vuelve, vuelve. Es lo más probable porque comenzando la temporada él nos decía que va a venir. Teniendo este final de serie regular, va a triple A, 2.35 de promedio. Yo siento que él necesita volver al béisbol dominicano, no alejarse tres meses del béisbol que sería, desde que se ha eliminado los Phillies hasta que comiencen los entrenamientos en febrero, yo creo que sí, que él debe estar aquí noviembre, tomarse un mes de temporada, descansar un poquito y después volver a Estados Unidos. Eso es correcto. Esperemos que así sea entonces. Ese es mi deseo. Bueno, Fernando Tatis ayer sacudió cuadrangular 21. Va rápido este muchacho. 21 de la campaña, pero el equipo de Seattle le ganó. Cotó la racha de San Diego. Así es que totalmente enfocado está Fernando. De 4 a 2. Que ¿no? a pesar de que la gente solo mira los 37 honrones de Pit Alonso, y es mi candidato desde que comenzó la temporada, para ganar el novato del año, yo creo que Fernando Tatis tercero le ha puesto la cosa más difícil, o se la está poniendo más difícil, porque ese 320 y pico, lejos, más 21 cuadrangulares, con una ausencia prolongada por lesión, yo creo que el muchacho ha dicho hay que contar conmigo yo soy de los mejores talentos que tiene el béisbol y tampoco puedo poner en duda que ese joven, Fernando Tatis, en tres años será la gran superestrella de la República claro, Dominicana. Así es, eso es correcto. Para mí, tres años será la gran superestrella del béisbol de Dominicana y será el sure Stop del Clásico del Mundo cuando esté Dominicana de nuevo. Eso es lo que yo opino. Eso es correcto. En un par de años se va a realizar en el 21. Eso es así. Y otro que se fue para la calle en el día de ayer fue el dominicano José Ramírez por el equipo de a los calientes. indios de Cleveland en la doble jornada en el día de ayer que barrieron los indios a los Rangers de Texas. Ese es otro también, Junior, que ha estado prendiéndole fuego a la liga americana. Bueno, uno yo estoy contento con lo que estoy viendo de José Ramírez porque Ramírez tuvo una primera mitad horrible. Pero en el último mes se está bateando más de 330, que es lo que uno sabe que él puede hacer. Tenemos llamada, dice el señor director. Muy bien, dice Carlos de la Cruz, nuestro coordinador de planta, que tenemos que ir a una pausa. Y, eh, Riquelme, vamos a incluir a Ariel Núñez en nuestro espacio, porque ya él está por aquí. Recuerde que hoy es jueves. Hay juego esta noche en el superior con refuerzo. Hay nuevo refuerzo por el equipo blanco. Hay un nuevo por el equipo azul. ¿Qué más? El equipo rojo debatió que sí, que no, que cambiamos, que no cambiamos. Un equipo que puso hay que clasificarse. Sí, está atraviado. Y, <risa> y hay cosas que Ariel Núñez como director técnico del evento. Y luego vamos a conversar con el cronista deportivo, que son cosas diferentes. Porque dice la Biblia que el señor en un momento le dijo, no solo del pan viviré el hombre. Aunque muchos han, han cambiado el contexto, pero <risa> significa que Ariel puede hacer varias cosas. Y son ser, cruciales, Junior, los partidos... El juzga, juzgado. Son crucial, cruciales. Tanto para los dos que están arriba y los dos que están abajo también. ¿Crucial? Claro. ¿Usted sabe que si San Martín pierde hoy... Ese juego es crucial. Pero para el primer juego, el segundo partido no es tan crucial porque ya hay un equipo clasificado, cómodo. Sí, pero con miras a la pero no final. Pero es crucial, crucial es para clasificar. Ya hay un equipo que está buscando. Es como que usted comió bien, comió bien y hay un postre. Si usted puede llegarle al postre, entonces se lo come. Pero si no, ya usted comió bien. Porque a esta fecha, al día. ¿A cómo estamos hoy, magistrado? A 8, a 8 de agosto del año 2019, a las 2 y 20, 16 de la tarde nada más un equipo clasificado entonces se decían que era dos pero solamente no hay... nada más uno clasificado nada más uno sin embargo hoy se va a definir en la primera posición y hoy se puede definir el tercer lugar y hasta el segundo mañana de los dos que van a jugar a primera hora puede llegar uno en segundo señores claro. esto no ha terminado esto está buenísimo el baloncesto superior con refuerzos de San Francisco de Macorís está teniendo un final de película. Y yo les invito a ustedes a que vayan, que asistan esta noche, que nos acompañen, pero lleguen temprano. Vamos a la pausa y ya volvemos con Ariel Núñez que viene a hablar de baloncesto de Senoví ¿Eso es repetido? ¿El camino ganaron? Oh. ¿Lo repitamos hoy? Ah, pero tú tienes un buen sueldo en Cenoví que tú quieres repetir aquí la cosa, Está pegado, ¿no? te la vamos a permitir porque eres tú, <risa> pero nosotros, y vamos a hablar del campamento que se está sosteniendo en San Francisco de Macorís con carácter internacional con la presencia del legendario Lou White, usted no sí. se acuerda porque usted es muy joven, pero jugó con el Duarte aquí y jugó con los guerreros en el año 2001.